Campeón con los Tigres y campeón con las águilas, eso es un privilegio esta pelota. Muy feliz, muy contento, muy feliz, muy contento, bendecido por Dios, por darme la oportunidad de estar en este equipo y marcar esta nueva era ya de nueve, 10 años sin ganar que tenía este equipo y yo ser parte de este colectivo y esta, y esta gran familia para mí es un orgullo, es verdad que muy agradecido con Dios, después de venir de esta, de esta operación Tomillón. no me esperé este resultado. Eh, Estoy escribiendo algo por ahí y, y dice, tú sabes, muchas cositas. Y, y una de las cosas que, que siempre me viene a la mente es cuando yo digo: es, A veces no me creo lo bueno que me está pasando, peízcame, estoy despierto, no estoy soñando. ¿Vuelve con la señora? Seguro, si Dios quiere, mientras que este señor hoy que, que son la gente, ¿sabes? La gente que mía, la gente que confía en mí, yo siempre voy a darle paso positivo hacia ellos.